Todo propaganda Fala usted de que ven por la confusión cerrada Ven por lo caos que usted montó Montó un auténtico caos en la sanidad de Vigo eh? e ven aquí a presumir de no sé o qué Servicios clínicos privatizados, servicios no clínicos privatizados. Dice e privatizó o no clínico porque la ley no te permite privatizar o clínico si no estaban privatizados estos servicios médicos, señora consellera. Menos mal que de momento no modificaron esa ley. Y e a sanidad pública tienen que tener profesionales sanitarios que dependan directamente de la sanidad pública. Fala de un parking que tenga tarifa media de Vigo. Ben, a un servicio esencial le ponemos un parking de tarifa media porque los vigueses no sobran dinero, ¿eh? porque en la provincia de Pontevedra hay puestos de trabajo para todos y además de calidad y ningún está en paro, ningún tiene problemas económicos en la ciudad de Vigo ni en la provincia de Pontevedra. Di que fue una data histórica de la inauguración. La data histórica fue el 3 de septiembre, la manifestación. Esa manifestación que usted critica porque a usted no le gusta, como Partido Popular, que la ciudadanía fale. Y e diga lo que está ocurriendo de verdad etapen a su propaganda con realidades. Es mentira que ausencias tengan única puerta. Minte otra vez. Su ten está en dos puertas, a Dochubi y a De Povisa, porque a De Povisa se mantén. Por lo tanto, seguimos con una sanidad de privatizada en Povisa y ahora privatizamos a sanidad de que teníamos pública. A volvemos a privatizar en un nuevo hospital privado. Fala de que consensuó Co personal. Me gustaría saber con quién, con todos los que se estaban manifestando hoy, por la mañana, ahí no. No sé, que personal consensúa vos tede. Que todo está solucionado, listas, consultas y pruebas y que se está trabajando con normalidades. Estuve en consulta el día 11. Asiente en marcha sin consulta. Las listas as, as, a, de citas para Vigo, para especialidades, está pechada, señora consellera. Asiente se marcha y le que chamen Y chamen dentro de una semana, de un mes, a ver cuándo tenemos listas. Por lo tanto, está usted mentiendo. Pero lo más grave que minte... Sobre la salud de dos galegos y das galegas, dos vigueses y das viguesas. Por lo tanto, yo entiendo que aquí ninguém, no hay manifestación ni concentración que desprestice a Sanidad de Galega. Vos o se encarga de desprestizar a Sanidad de Galega. Vos y el señor Fijo, encargados de privatizar a Sanidad de Galega. Según o exerente de área sanitaria, en unas declaraciones que hicieron a prensa, área sanitaria de Vigo topas en la misma encrucillada que hay un cuarto de siglo, cuando se inauguró o Mesueiro, y e estoy de acuerdo. O también iba a ser o hospital que iba a tener Vigo de última generación, que iba a dar solución a todos los problemas de Vigo. ¿Y e cómo terminó o Comenzó a su construcción en 86, por 5 millones de pesetas, Iba a ser el tercer hospital público y se inauguró, evidentemente, como ahora expresa estas elecciones, hasta siete días antes de las elecciones. Ahora también, en un año electoral, hay que inaugurar hospital como sea. Pero pechouse una semana después por denuncias de falta de medios. O hospital no se desenroló, según lo que estaba previsto. Iba a tener un centro oncológico de vanguarda que no existe. No se contó con servicios de cirugía cardíaca hasta que llegó METEC, se les entregaron a METEC, no a Sanidad de Pública. Mas si lo facial que tan hemen iba a quedar no Mesueiro se concertó con Povisa, tampoco se construyeron ni a Escuela de Enfermería ni a de Fisioterapia. O hospital de Mesueiro fue el campo de pruebas para el proceso privatizador lo que estamos hablando ahora. Un hospital... O no, que se inaugura con privatización de todos los servicios igual que no son asistenciais, igual que pasó en un hospital de Mesueiro No, en 91 produce esa transferencia a Osergas y hay dos actos importantes, o concierto de Povisa y la introducción de no hospital que impiden que o Mesueiro se sea hospital público de Vigo prometido. Tuvo a su contestación social a oposta privatizacións e a las privatizaciones y a. Men o Mengue dos Servicios, no Hospital do Mesueiro hasta que llegó, por desgracia, muertes de pacientes de Aspergilus que desearon en evidencia la parasitación cometé que estaba haciendo el do Hospital do Mesueiro y e los criterios economicistas que prevalecen en la gestión público-privada y e la falta de atención a la calidad de los servicios que se prestan. Ahora, área sanitaria de Vigo vuelve a sufrir una nueva agresión y e discriminación. Con la sustitución de los hospitales públicos, Sierra, Cies, Rebullón, e de especialidades de Colla he doblada por un hospital privado. Privado. Además de mantener o concerto con Povisa, otro hospital privado, e o desvío de pacientes de Pontevedra o Sanés a Compostela. Por lo tanto, todo que rodea a este hospital es escandaloso. A licitación, a concesión o financiamiento, a los plazos de construcción, a inauguración, todo fue un desastre. Un hospital sin laboratorio central que, se, que está, estará no mesueiro a varios kilómetros, poniendo en riesgo a calidad y a seguridad de las pruebas diagnósticas. Reducción de servicios, de equipamientos, de camas de hospitalización, os quirófanos, las urgencias, la radiología, según, en relación con el proyecto inicial. Se cargaron a mitad de los servicios que iba a haber, como pasó con el suero múltiples deficiencias en las instalaciones, filtraciones de agua residuales, presencia de ratos y e cascudas, caótico traslado personal de pacientes, contaminación microbiológica en los quirófanos, aparcadoiro de pago caro y excesivo. De estar ingresado y querer un bono para televisión, radio o internet hay que pagar una pasta, 13 euros o día y si se coye un bono de tres días da 8 euros. Señora consellera, ¿ustedes se da cuenta de que para un paciente o para su familia que esté ingresado en hospital, asumir o pago de ese aparcamento y además los servicios como puede ser a televisión o internet? Vostede no montó un hospital, montó un negocio para determinadas empresas. Eso que vostede montó. Este modelo de gestión elegido por la Xunta supone a cesión, do, do, a cesión de servicios no sanitarios a empresa constructora con un canon anual durante 20 años de 68 millones, en total más de 1.500 millones de euros. Después de sufrir un atraso de más de tres años y los recortes de servicios, tenemos que pagar un sobrecusto entre cuatro y seis veces superior al precio real. A su inauguración está chea de deficiencias, falta de cuñas, electrocardiógrafo, carros, de parada, carros de ropa, nitroglicerina, bombas para suministrarla, a resonancias fans en un camión, una fotografía maravillosa para a sanidad la sanidad de la área sanitaria más poblada de Galicia. Las consecuencias quedaron patentes con la paralización dos pacientes por riesgo de contaminación. La oficina técnica de seguimiento fue encomendada a Galaria. Eso es transparencia o, o, o se a transparencia que va en todo este proceso, habilitándola para externalizar esta actividad a una empresa privada que fue encomendada por más de cuatro millones a empresa Eficit Clinical Management, cuya titular han ten tenido desempeñado cargos de responsabilidad en la Administración Sanitaria, en responsabilidad directa y e tan responsabilidad directa en los recortes, desmantelamiento y e privatización de la sanidad madrileña, que se ve y sabemos que fue todo un éxito. Con clamor popular La Asociación Galega para la Defensa de la Sanidad Denunció a su ante Unión Europea Como usted le Por la utilización de la fórmula público-privada Y eso merecería que usted explicara Por qué optó por esta fórmula Y e no por la fórmula que se tenía que ter, eh, que ter eh, escollida Que sería un modelo de concesión de obra pública Me gustaría que explicara la segunda intervención Así como los recortes introducidos en los contratos, camas, quirófanos, urgencias, investigación, docencia, laboratorio, hotel de pacientes, mobiliario, lavabos, consultas. ¿Qué pasó? El riesgo de financiamiento fue cubierto por los ERGAS, con crédito del Banco Europeo de Inversiones, Instituto de Crédito Oficial y FROP, que no dan préstamos a empresas privadas. Ochubi dejó, por lo tanto, de ser a referencia para los habitantes de los Salnés en las técnicas que no existen en los hospitales. Se de lo encargóse o director de asistencia sanitaria, dos Sergas Félix Ruibal Y e en premio, vos o nomeó no vos de área sanitaria de Vigo. Por todo o escándalo que rodea o Hospital Álvaro Conqueiro, porque así o sí sí o día 3 a ciudadanía en una manifestación histórica en Vigo presente a su admisión, evolva empresa privada que ha que centre sus verdaderos intereses nada más, muchas gracias gracias señora Martínez por lo bloque, bloque nacionalista